Mi cabello para mí significa identidad, significa rebeldía, significa ruta de libertad, significa arraigo. Ese es mi cabello, para mí es lo máximo. Lo quiero, lo amo tal cual como lo tengo, original, sin alicer.